con estas con esta consola concretamente sí porque al menos han lanzado un ¿Me sigues ahí es que había parecido como un misil digo, han han, han <ríe> han lanzado un tomahawk claro, ¿no? claro. Nada, A vosotros un placer chao chao, chao igualmente chao, chao. hasta luego chao perdona es, es el coche que <risa> ya ya es que es que voy pillado Bienvenidos a Friki Room. Muy buenas, retrofrikis. Bienvenidos a la Friki Room, podcast número 12. Tengo a mi a Dani, Daniel. Y tenemos por videoconferencia, con, estamos conectados con Jaime. Buenos días, Jaime. Muy, bueno, muy buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Muy Espero muy que bien. bien. Bueno, perfecto. Empezamos a hablar de vuestros videojuegos. Jaime. Eh, empezamos por ti, Jaime, por si te quedas... No, me, como queráis, me da igual Sí, sí. Da, El jefe eres tú Venga, pues Jaime, bueno, adelante Bueno, pues mira, mira, yo os voy a traer como siempre un juego que, que no es conocido Es una de esas joyas ocultas del catálogo japonés de la Saturn Que ya sabéis que el 80% del catálogo se quedó allá en tierras japonesas Y es una pena porque cuanto más escarbas en, en el catálogo, más maravillas te encuentras ¿no? ya, ya lo comenté varias veces incluso me sorprendió ver un vídeo en claro, porque tiene la imagen de que por ejemplo el tema de shooting apps, la Saturn tiene muy tiene cierto número de shooting apps pero vi un vídeo en Youtube que en el, el tío se casca 100 shooting apps los 100 mejores shooting apps de Saturn ¿no? entonces, eh, claro el 80% de shooting apps que aparecen en ese vídeo no los conoces porque son juegos desarrollados y que no salieron de tierras míticas. Y es una pena, yo siempre me esta máquina porque me parece una auténtica maravilla. ¿no? De hecho, ya hicimos un programa, ¿te acuerdas? Que hablamos sí, sí. sobre la consola, que está muy mitificada con el tema de que si el 3D, que es si el 2D, era una consola súper potente, que tuvo ciertos problemas de arquitectura, por supuesto, en su creación, pero que potencia bruta sí tenía y mucha, ¿no? Ya es. Y, y bueno, y para ello traigo hoy un juego que que es de ese tipo de juegos que, que son realmente brutales y que no se conocen. El, el, el, bueno, el, el nombre del juego es Shinrei eh, Yusatsushi Toromaru o Psycho Killer Toromaru. Es un juego de, de un ninja ¿no? y, y nos transporta a todos a lo que es la edad media japonesa, ¿no? esa edad media uh -huh. tan mítica que vemos en las películas, ¿no? de Kurosawa, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o sea, eh, ese Japón feudal. Y está muy bien recreado en lo que es este juego, ¿no? La verdad es que la ambientación es una de las cosas que realmente te deja con la boca abierta. Fue un juego desarrollado en el año 1997 por Time Warner Interactive, que todos conocéis perfectamente. Y lo curioso es que la productora paró la, la producción, valga la redundancia del juego, cuando llevaban 7.500 copias realizadas, ¿no? Y ahí se paró, ¿no? <coughs> ¿Esto qué supone? Que sea un juego muy difícil de encontrar para Saturn, una, un juego que los coleccionistas buscan eh, incansablemente y que hoy a la mañana antes de hacer el programa le eché un vistazo a ver qué precios se gastaban en, en Ebay y bueno, agarraron los machos eh, vi varios a 3.000 dólares, ¿no? Entonces, por eso creo que, eh, que queda claro. Pues lo, lo, lo, la pieza de coleccionista que es, ¿no? Debido a que se produjeron, pues ya veis, muy pocos, ¿no? Sí, una eh, cosa, ¿El, el juego está dumpeado, el juego está. Sí, sí, sí, vale. sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo juego en, en mi Saturn es eh, no una copia de seguridad. ¿Os parece correcto, ¿Os parece correcto la definición? Sí, Entonces, sí. Pero sí, sí. no sé, sí, sí. en fin, y, y bueno. Eh, y ahora os preguntaréis, ¿por qué este juego es tan chulo? Bien, la razón es la siguiente. Técnicamente, Dani, mm. eh, que sé sí, que a ti te va a molar el tema, porque sé que te gusta mucho lo que es eh, los ceros y unos de los videojuegos, <risa> y es una mezcla muy, muy, muy, muy, muy, muy muy chula de eh, escenarios poligonales mm -hmm. y sprites en lo que son los personajes del videojuego, ¿no? Y está todo forma, un conjunto que nos crea un 2, lo que hablaste antes también de este tipo de videojuegos, ¿no? Que es un 2,5D. Uh -huh. Realmente brutal. Uh -huh. Y de verdad, ver mover eso en una Saturn es realmente acojonante. De uh -huh. hecho, si no lo conocéis, os invito a que lo veáis en YouTube o donde queráis, porque es fantástico ver eh, la Saturn hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y después que te digan que la Saturn no es potente, que si esto, que si lo otro. Bien te quedas eh, ojiplático, ¿no? Porque uh -huh. es realmente brutal. Uh -huh. En la mecánica de juego estamos en un, en un juego de scroll horizontal que vamos avanzando, ¿no? Con nuestro ninja, podemos seleccionar dos personajes y... y el juego es una mezcla del Shinobi y de la Lisa Dragon, ¿no? De, es el Lisa Dragon, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cogiendo lo mejor de, varios, de los dos juegos, meternos todo en un videojuego con esa calidad técnica que os estoy comentando, que igual uh -huh. podéis visualizarla con mis palabras e imaginaros el resultado, ¿no? Uh -huh. Eh... Como digo, el ambiente es en, en, en esa, eh, Japón medieval y eh, es un juego atípico porque nosotros, eh, nuestro, nuestro poder, nuestra forma de ataque es a través de una forma psíquica, ¿no? O sea, con un rayo que tenemos que es como realmente, pues, nosotros nos defendemos y destruimos a nuestros enemigos, ¿no? Se uh -huh. hace una especie de, de bloqueo del enemigo a lo, a lo Afterburner uh -huh. y, y ese enemigo se destruye con nuestro poder psíquico que, uh -huh. que se transforma, que se transmite a través de un, de un rayo. Uh -huh. eh, también tiene algo peculiar que me, me gustó mucho en el juego, ¿no? Que tenemos la posibilidad de hipnotizar a uno de nuestros enemigos y después de ello, pues hacerlo parte de nuestro equipo. Bueno. O sea, que nos ayude a defendernos del resto de, de, de enemigos. Uh -huh. eh, yo, yo creo que este juego es una, una oda, ¿no? Sobre todo un regalo a todos aquellos amantes de los 16 bits y de este tipo de videojuegos, ¿no? Que tanto experimentamos en nuestra época con la Mega Drive, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es Shinobi, bueno, ese Rivian, eso que para mí es maravilloso. Y claro, cuando juegas a este juego, pues te retrotraes, ¿no? A lo mejor de la 16 bits de Sega. Y bueno, yo creo que a grandes rasgos esto es una muestra de lo que es este videojuego. Que, que tiene además unos jefes finales enormes, muy currados, eh, etcétera, etcétera. No, yo sí, sí. reivindico este sin rey, que es como es conocido, ¿no? Y, y bueno, eh, uh -huh. os, os invito a que si sí. no queréis jugarlo, pues echar una, una visual en YouTube y veréis ya simplemente con con, con verlo que, que, que es diferente, no que es diferente. Quizás, quizás pueda decir algo negativo del juego es que te, el gameplay pues hasta que te acostumbras a esa forma de, de atacar mm. a los enemigos porque no es corriente, mm. pues quizás te cueste un poco, ¿no? Pero en el momento que le coges el, el, el truco y tal, pues se transforma en un videojuego notable, ¿no? Pero yo estaba, antes de que lo dijeras tú, yo estaba mirando y estaba diciendo, ostras, que he conseguido hasta la profundidad de. Y, a, y la sensación Acá. 3D. A, a, y la uh -huh. sensación 3D del escenario, hasta que tú has dicho, no, es que es 3D real, y me quedo así, y justo en ese momento. Iba, iba por un, por, un, por una especie de calle sí, y ha girado aj una esquina y todo el escenario y gira, y hecho así y me gira, y, gira. y me, wow. que, me oh. he quedado oh, hostia. Sí, sí, sí. También, sí. Efecto, es, me, también me, llamó, me, me impresionó, no, lo que tú comentas Dani. Cuando sí, gira sí. la calle rota sí, sí. Y, y ese efecto te impacta porque sí, sí. Porque, sí porque es una pasada. ¿no? Sí, sí, no y, y además lo que lo que mola es que también justo cuando tú estás diciendo eh, lo, los enemigos son grandes y tal Justo estaba un enemigo que era como una especie de araña rara y chunga Araña, araña, y, araña. Y, y, y me he quedado flipando porque era enorme, ¿sabes? Y además, al menos desde la distancia desde que lo estoy viendo Se veía muy elaborada de Decir, pero, pero es que está muy bien hecho Sí, sí, es que es lo que tú dices el, el, el, La Saturn siempre ha tenido la leyenda negra De que era muy... era inferior Y no, no, era superior a la Play Pero en mucho, en ambos par en, en ambos casos, tanto en 2D como en 3D La arquitectura, tú la analizas y la miras Y era superior, o sea, es que era muy superior e Incluso En algunos casos con la Nintendo 64 Había cosas que las igualaba O las superaba, ¿sabes? Y, y, y claro, es decir, es que en teoría O sea, en la teoría La Saturn era la mejor Lo, el, el, el gran problema que tuvo Fue que era absurdamente Complejo programar para ella Exacto, entonces, programar para ella claro, Entonces, el problema vino porque, claro si tú dices, sí, sí, o sea, esta esta, recrea, esta máquina es Dios pero, claro, solo 100 elegidos en el mundo pueden programar para ella <risa> claro, pues claro, los juegos pero que saldrán puede estar, puede claro, los, los juegos que saldrán serán una mierda y únicamente gente, pues Japo pues, que sea cañera, cañera, cañera y se deje ahí la puñetera vida, te podrá hacer juegazos como estos que realmente, que realmente puedan exprimir la la consola y hacer auténticas maravillas yo lo estoy viendo y aunque la temática en sí no me acaba de convencer es una puñetera maravilla es una puñetera maravilla porque estoy viendo aquí unos graficazos y un y, y la jugabilidad no me acaba tampoco de convencer el, el, el cursor este que usas no para, para hacer como tú dices loco. pero aún y así bueno, es original y no está nada mal y vaya pedazo de rotación que estoy volviendo a ver Acabo de ver rotar todo el barco de nuevo y yo es día, sí sí está es que chulo. Yo voy a yo, yo decir una cosa, a ver, el PlayStation claro, lo voy a decir, lo, lo he visto vi también auténticas maravillas, sí. pero es que la Saturn no le va a la a la, a la saga, quiero decir, eh, o sea, que, que... Que Saturn, cuidado con la Saturn, que yo también tengo visto cada pepinazo del juego, que no tiene nada que mirar a la PlayStation y a veces superarla, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, no sé, desmitificar un poco esa mala fama, que por desgracia está tan extendida, claro. de que la Saturn, claro. esto y lo otro, ¿no? Claro. No es así. No, es así, no, no claro Es, que es no. falso, es falso. Claro, es falso. Y, y sobre todo, claro, tú desde fuera, como usuario, si tú ves. Porque también es un hecho O sea, si te pones desde, desde el punto de vista de un usuario Claro, un usuario no tiene por qué saber Ni programación, ni de, de desarrollo Ni de nada Y si tú lo que ves es lo que hay O sea, en plan de eh, Juegos para Play, todos con una calidad media muy alta Juegos para Saturn, todos con una calidad media muy baja Pues ya está O sea, yo no sé los hijos Pero yo lo que entiendo es La Saturn es peor, ya está Sobre todo aquí en Europa, en Europa ¿Te acuerdas, por ejemplo, los juegos de Saidosis? Pues del cuando hacían la, la... o sea, eran flipantes ¿no? Eh, no me acuerdo un juego en 3D que era de carreras, que era para la Playstation ahora no me acuerdo eh, bueno, no me acuerdo el título claro, después los ports para Saturn eh, eh, eran... o sea, pintaban muy inferiores no, y así pasó con varios juegos varios ports de Playstation a Saturn y ahí fue donde en Europa pues quedó estigmatizada no, con, claro. un, con este tipo de cosas claro, y, es más, es más claro. se llegaron a decir cosas que luego se demostraron que dicen, no, no, o sea, en, en, por ejemplo, que Pero la Saturno, que, las y luego se demostró que no solamente las hacía, sino que las hacía en algunos casos mejor que, las, que la sí, Play, sí. lo que pasa es que, claro, es lo que, es, lo que te, es lo que decíamos, si el, si tú lo que ves es lo que hay, que es de, este juego se ve en, en Play y es mejor, y se ve, este juego se, se ve en Saturno y es peor, claro. Yo yo la Sato yo la tengo un altar, Dani, de verdad. Mm. Para mí, la tengo un altar. Sí sí. sí, sí. Sí, sí, sí, yo igual. Pero además, claro, cuando ves, sobre todo juegos First Party de Sega, que hacían virguerías, te decías, claro, o sea, ¿por qué estos juegos? O sea, ¿por qué un juego como, por ejemplo, Sonic R? Y yo, Sonic R, cuando lo probé, yo me quedé flipando. Y dije, ¿Pero, ¿pero qué es esto? Porque, claro. En la cabeza tú tenías, la Saturn no sirve para 3D. Claro, y claro, claro, ves el Sonic claro. el Sonic 3D y dices, pero si esto es una caña. Es más, había un escenario que cuando estuve jugando todo el escenario, las primeras veces perdía porque me quedaba flipando jugando el escenario. No estaba mirando el, <risa> por dónde iba el muñeco y yo estaba Oye. mirando... El, y, y, y el, y el Barney Rangers, que decía, hay transparencias por un tubo, claro. y por hardware, ¿eh? Es decir, es claro. que quiero que el, el chip de sonido fue como se realizaron. <ríe> sí, Pero sí, que sí. comentas tú, comentas tú que, que fue, era tan complejo, ese era el problema, ¿no? era claro. tan complejo programar y eh, buscar matarse tanto a la cabeza que, claro, claro. eso era lastró, no, sin duda. ¿no? Claro, no, y además la prepotencia de SEGA, porque, claro... Que te salga uno de los creadores de la Saturn diciendo: Solo hay 100 personas en el mundo que van a poder programar para eh, la consola. A ver, pero tú eres tonto y es hierro. O sea, ¿qué te pasa en la cabeza, tío? O sea, ¿de qué vas, tío? Claro, que, que, que, claro únicamente putos genios podían hacer juegos para, para la consola. Otro misil. ¿Sabes? O sea, solo podían hacer juegos. Claro, sí, sí, sí, también lo que comentó Víctor, es que el Shenmue se empezó en Saturn, ¿sabes? Y, y, y lo tiraba. Y lo tiraba Sí, sí, por claro. ahí gráficos y lo ves y dices ¿Esto lo hace a Saturn? ¿Me estás contando? Claro, y dices sí, sí. Coño, o sea, un juego como el Shenmue En Saturn, claro, pirao Eso la Play no, no, no, no sabe Ni por dónde empezar, claro, pero Claro, ¿quién narices hace un Shenmue Para Saturn? Sega Y, claro. lo, y los cuatro pirao genios que hay allí Pero el resto de humanos Normales, ¿sabes? Pues dicen te <risa> Hacen pues lo que hacían O sea, juegos que decían madre mía, pero claro, que cuando cuando ya yo ya te digo, yo como programador cuando me enteré cómo se programaba para Saturn, no tuve un edema cerebral de milagro, porque era es que era programar en ensamblador para 32 bits. Pero qué me estás explicando pirado de la cabeza, ¿sabes? Si ya programar, programar en ensamblador para Mega Drive es, empieza a sangrar por la nariz, ¿sabes? Como en Matrix, de, uh, pues imagínate para 32 bits, con todo además, con toda la cantidad de, de chipsets que hay. Es, sí, es, sí, hardware es, es que, es que es, a muerte ahí, ¿eh? venga. Es, es que claro, si dices, no, sí, está todo más centralizado que yo que sé, que es todo en un es chipset. Como, es como clavarte agujas y una una, tras, tras, tras, venga, siguiente, venga, siguiente, venga siguiente, sí, siguiente. sí. Sí, sí, sí, es, es que claro, potencialmente, como programador yo decía, no, sí, sí, o sea... Claro, con tanto chipset diferente y tanta historia... Bueno, y con doble procesador, ¿no? Sí, no, es que te, tenía, <risa> dos, <risa> tenía dos procesadores gráficos y una arquitectura súper pirada, que decías, no, sí, potencialmente, esto es la caña, pero, joder, tío, es que es que me lo voy a tener que picar a pico y para, tío, en, en ensamblador, ¿qué te pasa en la cabeza? Claro, o sea, solamente, te digo, auténticos genios podían hacer algo. No, resto... oh, Sega, Sega, la propia Sega claro eh, claro, y, claro. Y, y, y, y se tenían que matar se tenían que pegar unas matadas brutales claro, claro. Eh. Sí. Jaime muy buen juego por Bien. cierto habrá que probarlo sí, sí. lo malo es el precio pero... Déjanos tu <risa> copia de seguridad. Os pasaré copia de seguridad. Exacto. O, o mejor, déjanos tu original. Ya te la devolveremos. Tú tranquilo. Si <risa> sí, sí, sí, sí, lo que quiera. Desprovechado. Especulador, especulador. ¿Tenías eh, alguna cosa más, Jaime? No, no. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí este juego. Hasta ahí nada, luego A vosotros. Un placer. Chao, chao. Chicos. Igualmente. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. chao. Perdona es, espera el coche que me Ya, ya es que, es que voy pillado porque quedé a la una para comer O sea que ya corto el escape Pero, Venga. pero a ver si arranca pero, Hasta luego no, tío. Vamos a regresar a los retro games Que nos hemos dejado ahí sí. Víctor, por ejemplo, el tuyo Este es un... Bueno, es discutido Es un, poco, un juego un poco discutido A mí... ¿Qué cojones? Me encanta. <risa> el Racing Beat, o conocido en el Occidente como el Rival Tarf como siempre, cambiando los nombres. Aunque esté en inglés, que dices, a ver, si está en inglés, ¿para qué lo cambia? Pero bueno, en fin, <risa> es verdad. <risa> sí, sí, sí. sí. Bueno, y más cosas se cambiaron, pero bueno, ahora explicaremos. Este es el. En concreto, este es el primer juego que compré de, de Super, que era un beat-em-up. Y que. Es un tipo de juego que siempre me ha encantado. Y, y esperando encontrar el final fight y tal. Uh -huh. eh, pues, hostia, vi este, a bien de precio y dijo, hostia, lo pillo, lo pillo más con caja, instrucciones. Y después encontré este. Que no, Cuando lo compré no sabía que era el mismo. Fue <risa> pues después de. Oye. Bueno, parece, ¿no? Esta, esta chaqueta roja y tal, Y el título. <risa> es el mismo. Que es el mismo, pero no es el mismo. Ahora explicaremos. Es un juego que salió. Uh, como decía, después, siguiendo las telas del éxito del Final Fight de hecho, en críticas de Estados Unidos se le, se le achacó mucho eso de decir, oh, es que es muy copia y además eh, no es tan bueno es un, o sea, déjate de historias, es un buen juego, no es un buen juego, pues es un buen juego, ya, déjate de leches eh, el problema, entre otras cosas es que en Estados Unidos, como siempre, no sé qué les pasa por la cabeza y aparte de cambiar el nombre, le quitaron la intro, donde explicaba toda la historia. Que es la que estáis viendo ahora. dices, pero a ver... <risa> que sí, que la historia... A ver, qué historia no era época, eh, eh, típica o, o tópica en esa época, ¿no? Eh, pero, pero... O sea, me es que la historia de Final Fight es super original. <risa> pues a eso. No. Pues eso, entonces... Las pocas cosas que se le achacan son tonterías. Es un juego que sin ser una gran maravilla y evidentemente no se puede comparar con el Final Fight es un buen juego y, y la verdad es que me lo me llegado a pasar muy bien. Además eh, se puede jugar a dobles, lo, lo cual era uno de los grandes incentivos de este sí. juego. Incluso se podía llegar a jugar a versus, eh, que también tenía mucha coña el tema. Los gráficos... Sinceramente están más que bien, no son lo, lo, es un juego te diría que es de gama media alta. Eh, la, la compañía Jaleco, una compañía bastante conocida, va, tristemente desapareció en 2014. Pero, pero sí, es que no sé, yo creo que, que es muy buen juego. La, le cambiaron hasta los, los, le quitaron los créditos en América también, le cambiaron los nombres a los protagonistas también. No hay que tiene un nombre americano, porque es que tiene un nombre japonés tampoco es para que lo cambies y está el cambiar la ciudad. En el original es ne Neocisco, o sea, neo San Francisco, y en la americana pues no, es Los Ángeles y punto. Bueno, pues vale, pero bueno, pues así, pues sigo conservando que este es el, el pal, que obviamente vino de la versión americana, en versión pal. Pero todavía, todas esas trabas, todos los cambios, todo así incluso la edición PAL es un juegaco que vale, mucho, que vale mucho la pena jugar y la verdad es que me lo pasé muy bien, no me arrepiento para nada de haberlo comprado y os lo recomiendo la verdad, pero bueno, digo, Sí, yo lo recuerdo como el juego de que los que no podíamos tener el Final Fight y que no, no recuerdo por qué, si era por el precio o, o yo por por bueno, las cosas, porque se había encontrado pocos y por el precio, las dos cosas Seguro que el Final Fight era caro, caro. Sí, Yo okay. es que ya lo compré en la época muy posterior, cuando ya ni se vendía. En, en, en, o sea, lo compré de segunda mano todo. Pero sí, supongo que en la época debía picar con Final Fight. O sea. y, y lo mejor era lo que tú dices: el poder jugar a dobles. No, eso sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí con, por supuesto. Con la tontería. Final Fight no se podía jugar dobles, ¿no? no, sí, ninguno, bueno, o sea, hasta el 2, a partir del 2 sí, pero sí. el 1 no se podía, mm. ninguna de las dos versiones que hicieron, sí. o sea, que me hizo gracia, porque si sacaron primero el Final Fight que era el Cody y el Agar, y luego cuando sacaron el Final Fight Guy, <ríe> porque estaba el Guy y el Agar. Pero, sí, sí, sí, sí, sí. No sé sí, no, no, no. si por temas de megas no metieron el otro, no sé. sí, sí, no, y la eso, verdad sí. es que no sé por qué. Seguramente sería un tema de megas y de programación. sí Y claro, como los gráficos eran muy potentes, supongo que no les daría para meter. Tienen que invertir demasiado en... Sí, sí, sí. Este, pues eso, quizás se criticaba un poco los gráficos, no eran tan espectaculares, todo que como podéis ver, sí, los sí. bichos son bastante grandes, potentes, sí, sí, sí. Pero, pero joder, poder jugar a dobles es que lo que yo te digo yo que mis primos ya mucho antes ¿eh? ya, ya de adolescentes eh, teníamos jugábamos sobre todo para jugar a juegos de, de, de lo que teníamos la master y los que íbamos siempre más locos por encontrar eran juegos a dobles porque claro, claro, claro. tenías una tele o un mando y tenías que estar esperando que jugara el otro o sea como mínimo jugar a dobles eh, poder poder jugar de dos en dos Aparte que era mucho más divertido y claro, mucho más claro, interesante claro, claro, Las estrategias que te hacías, todo sí. Y ahora eh, con esto que has dicho de eh, que aquí en el pal le quitaron la intro y movidas de estas La intro, eh, los créditos sí. y, y aparte por parte del final, lo voy a explicar Pero bueno, sí, hay sí, una sí, parte más sí. del final que también está quitada Seguramente... Y le cambiaron los nombres de los protas yo Y creo que... que aparte incluso en Japón era uno de los dos era mulato y en Estados Unidos no <risa> Viva el racismo, muy bien Pues a, a mí lo que Yo lo que creo que, que a lo mejor hicieron Lo desconozco porque a nivel técnico no, no lo sé, pero podría ser Porque esto lo he vivido en otros juegos mm. que Ahorrarse fuera, en Sí, porque a lo mejor me, me lo invento, a lo mejor este, este juego tiene eh, 20 o 24 megas y este tiene 16. Lo sí. que hicieron fue quitar, quitarle RAM, sí, eso o sea, mucho. Qu sí qu quitarle megas y decir, vale, entonces ¿qué puedo quitar? Ah, pues la historia quita por saco y tal, quitar la parte de final, o sea que no cabe, ya le fuera, fuera, fuera. Eso, pues en este a lo mejor lo que hicieron, pues fue como en el cargo de, de Checho, el, el juego original creo que tenía 32 megas, y el. Y el que sal, el, el que salió aquí tenía 24. ¿Y el que hicieron? Pues. No sé si eran cuatro personajes a tomar por saco. Eh, sí. no, eh, no sé si... Ahí ya no lo sé, ya no, no quiero mentir, pero creo que rebajaron gráficos. O sea, que tenían menos frente de animación. O sea, sé que hicieron raga, raca, raca. Porque claro, era cuatro escenarios, cuatro personajes, cuatro melodías, ¿sabes? cuatro bloques de, de efectos de sonido menos a tomar por saco. Entonces, claro, que además, claro, es que yo recuerdo haber jugado los dos y decir... <ríe> ¿no es esto? Porque incluso lo que hicieron para compensar fue que en, el, en, el, en la versión japonesa había un personaje extra oculto que lo hicieron seleccionable directamente en, en el otro, para parque hubiera un personaje más, ¿sabes? No, o sea, yo recuerdo que en su época me lo planteé piármelo la versión de aquí, pero claro, cuando vi la diferencia y el recorte que habían pegado fue ah igual, hombre, te toma por saco Ya, es que... A ver que no creo que las placas fueran baratas, pero a ver, no creo que les fuera 100 pesetas. A ver, no, es, sí que eran era, era muy caro, pero que igualmente no lo justifica, o sea, no, no, no. no recortes, es que no, no. no recortes. aparte te quitaba medio juego, pero no te venía el juego a la mitad de precio, no, claro no. <risa> <risa> pero, <risa> es, eso nunca Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues Rival Tour, ¿Qué juego? ¿cómo lo llamamos? Juego a corto, a corto. Sí, sí, sí, sí este, yo jugué, yo jugué me Vamos a por el tuyo, Dani. Venga, pues. Pues nada, yo voy ah, a. Ah, solo una cosa. Dime. Espera, que te ponga la cámara normal. A ver, a ver. Y las instrucciones. ¿eh? <risa> vale España en castellano. Traducido en castellano. Y a color. A sí, sí, color. Sí, sí. Mira qué bonito. Ah, ya, sí, sí, sí. es que no me jodas. ¿Se puede hacer en esa época y ahora no? no hombre. No, el papel se ha vuelto muy caro. Sí caro, Cara dura. <risa> sí, sí. Sí, sí. Y ahora no pagarán ninguna placa, ¿eh? Ni, no, es, un, es, un, es un DVD o un Blu-ray que vale ¿qué céntimos? Es que ya no meten ni, ni el típico papel de publicidad. ¿eh? No. Sí, no, no, nada, <risa> no. ya la, la caja vacía con el. Con sí, el sí. Bueno, de momento con el cartucho o el CD. Sí, luego acabarán metiendo el código y ya está. será sí. <risa> Bueno, venderán tarjetones. Toma, el juego tal. El código de cara rasca. Sí sí, sí, sí, sí, sí. El juego físico-digital. Que lo único que te venden es el plástico de la, sí. de la cara. No, ya, ya, ya, ya. Bueno, No sé. Pues nada, bueno, Dani. ¿Cuál eh, es tu retrojuego? Eh, Super Street of Rage. Vale. Este es un juego que, bueno, es con el que... Es que está la portada bonita. Sí, sí, exacto. Aunque sea una, una de estas portadas americanizadas. Que, que. Pero la está, vista, vista está, bien. está bien dibujado. Sí, sí, sí. O sea, a a sí. ver que la japonesa está más guapa, pero... Sí, mucho mejor porque la japonesa es lo que hay en el juego aquí. <risa> que por solo un detalle, <risa> otro título al cual también cambiaron el nombre. Por supuesto, sí, sí, sí. sí. <risa> a ver. Sí, sí, sí, sí. sí, sí a eso voy. Además, lo que, una de las cosas que me hace mucha gracia es que, o sea, ves la ves la carátula y ves unas cosas y unos enemigos que luego cuando juegas dices hay nada de esto, ya sabes, aquí por ejemplo va un tío con un francotirador disparando y dices, no hay nadie así, en el juego ves un tío con una máscara así a los viernes 13, no hay nadie así, <risa> ves a peña con ametralladoras, no hay nadie nunca que lleve una ametralladora, bueno, exceptuando a un enemigo que no digo nada, pero peña saliendo de debajo de las alcantarillas, cosas que dices, esto no ocurre, bueno, lo del tío saliendo de las alcantarillas sí, pero es que, que no, que no, que no es esto así, no es este caos aquí que ves los edificios en llamas hay coches ametrallados de la policía, esto no ocurre en el juego, ¿sabes? te plantean un caos y una movida que dices sí, pero no, ¿vale? pero bueno, y luego es lo que dice, ¿no? el cambio de título eh, el juego pues en su día salió en un cartucho y luego salió tiempo después en, en recopilatorio para Mega CD, es un bitmap -em al uso, es 2D ¿De acuerdo? Eh, con profundidad, ¿vale? Con una musiqueta. Sí, sí, a full. Eh, te lo puedes pasar en una hora si hay dos finales. Eh, hay dos tipos de final, mejor dicho. Hay el final bueno, el final malo. Y hay tres tipos de final malo. Entonces, en realidad hay cuatro finales. Eh, si te lo pasas en... O sea, si te quieres pasar el juego en, en el bueno, es una horita. Si te lo quieres pasar en el malo, es más casi dos horas ¿vale? porque pasa una cosa y tal eh, aunque creo que puedes hacerlo en menos por un... ahora no recuerdo exactamente pero bueno, ya ahora lo comentaré eh, el título original me hace gracia porque en realidad está en, o sea, aunque, es... aunque esté en japonés en realidad el, el título es inglés o sea, el título original es Dianakuro y Karino Tekken que es eh, eh, o sea, Barnacle Furious Iron Fist, ¿vale? O sea, es, es el puño desnudo, por decirlo de una manera. Eh, el, el puño de hierro furioso. ¿vale? O sea, ¿Qué dices? ¿Tú podrías haber dejado? Bueno, ¿está eh, digo, Barnacle? Ya está. Ya sí, está sí. en inglés, o sea. Sí, sí, sí, que está en inglés, eso que dices, está en inglés. O traducirlo, o sea, traducirlo. Barnacle, Furious Iron Fist, pues ya está, ya lo tienes traducido. Pues no, Street of Rage, ¿no? Calles de la calle. Bueno, vale. Eh, salió primero en Mega Drive en el 91 Luego salió en Game Gear en el 92 Y hasta el 93 No salió en Master System ¿vale? Esto es una de las cosas que me sorprendió Que saliera en Master System y en Game Gear sí, Y que primero hicieron la versión de Game Gear Antes que la de Master sí. o sea, Y luego salió en un recopilatorio eh, Ya no recuerdo cuando eh, Pero salió en Mega CD que la... bueno, Igual fue por lo del tema Tectoid Ya pues, hablaremos un día sí, no. Pero puede ser la única diferencia que tiene, que aquí esto pues, hubiese podido molar muchísimo que la versión recopilatorio o sea, fuera como una versión en Ancet, una versión mejorada y que hubiese aprovechado pues la potencia extra de, del Mega CD para que los sprites fueran más grandes para, o sea, como haber rehecho el Street, el Street of Rage y, y haber aprovechado pues la, el CD para que las músicas hubiesen sido a lo mejor directamente digitales que eso hubiese podido molar mil no, porque a la hora de la verdad, eh, lo que hicieron, que digo, pues ya que haces esto, pues curatelo todo el resto, es que las voces eh, ya eran reales, eran samples, sin pasar por el filtro que necesitaba pasar para, para Mega Drive para que cubiera y, y, y se escuchaban reales. O sea, la gente que cuando moría o cuando tú les pegabas, lo, cuando los personajes pegaban y hacían ataque hacían un grito y tal, pues todos los, todos los gritos y todo, era y todos los sonidos, de, de voz eran eran sampleados, resampleados, o sea, era con una calidad máxima eh, bueno lo desarrollo Sega el sí es raro que no, no saliera una no creativa no, no, siendo es... Sega sobre todo en esa época sí. una grandeza o sea, en verdad era una, era una empresa que se dedicaba a recreativas, que también hacía consolas. Sí, sí, sí. Y, y un, una franquicia como esta, que, que llegó a sacar sí, 3, claro. es raro que nunca hubiera ni una versión de consola, ni digo, una versión de recreativa, ni una versión, incluso aunque fuera una subsaga o algo de... Sí, sí, sí. Es, sí. Raro, no? es una de estas además, cosas que... es, es, es, es, es, Precisamente un beat'em up, que es un juego muy de recreativo. Claro, y además era una de las cosas que está, en las que estaba especializada Sega, ¿no? Sí. Y muchos otros. Era una compañía que ahí les daba mucha caña. Que nunca llegara a salir una... Una, una, o sea, como eso, o sea, porque realmente fue, fue la primera vez que vi algo al revés, ¿no? De decir, ostras, es que ha salido directamente en consola. O sea, esta, esta saga se ha creado en consola, pero potencialmente esto puede, en recreativa lo puede arrasar. Y no nunca llegaron a hacerlo, eso, eso me sorprende. O sea, y, y... Sí, pero incluso tenía los elementos, o sea, la estética ruda, casi ciberpunk, ¿Mm? y la música así, esa música en, en recreativa como hubiera sonado. Sí. Mal, ¿Un mal, salón, mal. eso que son sonado Sí, o... sí, la hostia. A ver, Ciberpunk no, pero sí que era muy lo que molaba en la época, que era Pues armaleta, todo esto, que era de polis, chungos que se rebotan contra los malos de turno y todo era muy ochentero, noventero, de. De ese. Ese. Ese rollo Antigangsta, ¿no? <ríe> molaba mucho de esas peleas callejeras y. es que el tío va en tejano. O sea, que no un pañuelo en la cabeza. Sí, sí sí haciendo la cabeza con tejanos y con la camiseta sí, sí, sí. arremangada sí sí no eh, bueno. camiseta blanca arremangada sí sí sí sí es que es tan es tan <risa> sí, sí sí sí es, ah. es tan ochentero noventero ese, ese además, y además es, es tan esa simplicidad en el guión de pues hay un sindicato de crimen que ha comprado a los chungos o sea ha comprado al gobierno y a la policía pues hay tres, tres policías jovencicos que son oficiales y dicen a tomar por pues, saco, me voy a rentar a hostias a todo el mundo hasta llegar a Pau y me lo cargo. Eso es nuestro de ver, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y, y claro, teniendo a un personaje como Yuzo Koshiro, ¿sabes? El haciendo esas melodías tan mega brutales. ¿Cómo no hicieron una recreativa? ¿O no explotaron más el tema? ¿O no sacaron un Street of Race para Mega CD? ¿O para 32X? ¿O Hostia. para Saturn? Es que hubiese hoy sido. Sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy ¿Uno para puro. Saturn ahí en 2D? Hubiese sido oro puro. Hubiese <risa> sido <risa> oro puro. Oro Hostia. puro. La crítica con este primero fue bastante benevolente, ¿no? Porque claro, fue el primer beat -em up con un poco de cara y ojos que, que tuvo Mega Drive. Entonces, claro, eh, gráficamente pues estaba bastante bien. Era. Por encima de lo correcto, de las, de las cosas que se veían Teniendo en cuenta que era otro juego de los que ocupaba medio mega O sea, 4 megas, o sea, 4 megabits 4 megabits Tenías, pues, esa variedad de enemigos, esa variedad de escenarios y todo Y animación es un porrón y, Sí, sí, sí, está muy bien y entonces, claro, eh, por ejemplo, Megatech eh, Una de estas revistas eh, Consideró que sus sprites y los fondos eran excelentes Para lo que se había visto hasta entonces Y catalogó la música como brillante Porque es que era algo que se sabía... Y alabó el hecho de que se pudieran jugar dos jugadores simultáneamente Porque es que en Final Fight, por ejemplo, de Super Nintendo solo se podía jugar uno Y Mega, la revista Mega, lo colocó en el puesto 6 de la lista de los mejores juegos de Mega Drive de todos los tiempos En aquella época eh... Yo creo que y en esta época también sí, <risa> Y en y no sé cuánta gente llegó a participar Creo que eran entre 8 y 10 y algo personas en, la, en, el, en el proyecto a la hora de desarrollarlo Luego, eh, en niveles de dificultad, habían, habían cuatro, ahí Easy, Normal, Hard y Hardest. <risa> Hardest, era, Hardest era la hostia, <risa> o sea, me mucho, era muy difícil. Eh, y moraba porque al menos tenías la opción, como en... que esto era una de las cosas que yo agradecía, especialmente en Mega Drive, de tener el, las opciones de escuchar el sonido. ¿vale? Bueno, el sonido... bueno, si sí, podías escuchar el sonido y las melodías. Y yo a mí poder ponerme en el menú escuchar las melodías tranquilamente, eso era, eso era genial y lo tenía. También podías configurar el mapeado de los botones y tal. Solo tienes un modo, que es el modo historia, y, y puedes escoger entre, entre tres personajes. Y la historia, ¿no? resumiendo un poco, pues es eh, que una ciudad anteriormente pacífica es tomada por una organización criminal que pues, soborna al gobierno y a la policía, y que se ha convertido a la ciudad en un lugar de violencia y crimen donde nadie está a salvo. Y en medio de todo este salado, pues un pequeño grupo de jóvenes oficiales de policía juran limpiar la calle, ¿no? Y entre ellos está, pues Adam Hunter, que es el, el policía. Porque además esto tenía, había como un poco de, de corrección política y de igualdad en el tema, del tema por el tema de racista, ¿no? O sea, entonces había que igualar, ¿no? Entonces tenía que haber. Un negro, un blanco, una tía. <risa> Siempre era así, ¿sabes? O sea, para ser... No, no, y el chico asiático, ¿no? Eso era el dos. Sí, bueno, creo que, que, que Blaze, eh, que era la tía, tenía un poco así los ojos rasgados. Entonces, pues sí. eso, estaba el Adam Hunter, que era el policía negro, Axel Stone, que era el policía blanco, y Blaze Fielding, que era la, la chica. Y no, me hizo mucha gracia porque reescribieron un poco el, el texto en, en la versión PAL y americana, para cuadrarlo con el título, ¿no? Porque por el final de, de la pequeña explicación que más o menos es lo que yo he dicho al final decían eh, están dispuestos a, arreglar, a re, arriesgarlo todo, incluso sus vidas en las calles de la rabia. ¿no? <risa> <¿Qué mierdas? risa> yo lo estaba leyendo esto. ¿Qué ¿qué? Es un poco ridículo, pero bueno, me hizo gracia en su momento. Eh, el gameplay, no, pues bueno, o sea, no podías correr, vale, pero solo, solo caminabas. Eh, tenías tres botones Había el botón del medio que era, bueno, si tenías la configuración por defecto, que era el de pegar si pulsabas repetidas veces, ¿no? sea pues hacías un combo, ¿no? Si, si le estabas pegando a, a alguien, pues dabas varias veces y hacías un combo eh, También pues, se podía usar para recoger objetos Había objetos por todos lados Había el botón de saltar y si lo combinabas con el de pegar, pues podías hacer ataques diferentes Y luego estaba el de, el de ayuda Que este, este fue muy original, al menos el que por primera vez yo lo vi eh, en un beat'em que lo apretabas y entonces eh, llamabas a refuerzos entonces, si quien llamaba era el primer jugador, aparecía un poli, ¿vale? de acuerdo, con un coche eh, al principio de la pantalla, que era Jaime y lanzaba el misil es una... Exacto. demoraba, frenaba el coche salía del, del bay o sea se, se asomaba por un, había como una especie de techo encima del vehículo, se asomaba, sacaba el trampo floca, lanzaba un misil, wow, que cuando llegaba al solo impactaba, había Napalm y pff, le daba la peña. Al jugador no, el jugador no recibía. Eh, lo que me hizo mucha gracia cuando jugué por primera vez a dobles, es que si el segundo jugador, o sea, cada jugador tenía un, una, una un, ayuda, especial, ¿no? sí. un especial, entonces cuando le da el segundo jugador, me quedé flipando porque sale el mismo pavo. frena frena saca. Y sale con una ametralladora de granadas explosivas. ¿Qué dices, ¿dónde vas pirado? Mola muchísimo, muere muchísimo la cara de los dos A <risa> qué puta mierda es esto. Sí, sí. Luego puedes encontrar armas repartidas por, por, por todos lados. O sea, mola porque yo no sé, petas un reventas una caja, un barril, lo de siempre, ¿no? Y dentro te encuentras un, pues una barra, de una, un canalón de estos de... de, de... O un pollo, o, <risa> o sea, <que> te... <risa> unas manzanas... O... el claro, mola mucho porque de nada, puedes, puedes pillar el, el, el, el artilugio y y empezar a reventar cabezas con la gente. Y que, que está muy bien porque hay algunas que las puedes usar varias veces hasta que te peguen y entonces la pierdes y desaparecen. Y algunas que son de un solo uso, hay, hay, hay como puñales que los puedes lanzar ¿vale? y, se lo, y pierdes ese arma, pero si le das a alguien, pues pupa de buena. Eh, también estaba muy guapo porque tenías proyecciones, ¿vale? o sea, tú podías, te acercabas a un enemigo y fuera por delante o por detrás y entonces pff, lo pillabas, ¿no? Y entonces, claro, podías lanzarlo hacia un lado hacia otro, que molaba porque si tanto si lo pillabas por delante o por detrás... La presa era diferente entonces. Y podías saltar por encima, podías hacer auténticas virguerías, Claro, podías coger y jugabas a dobles y pillabas a un enemigo por detrás. Claro, lo pillabas por detrás. Entonces, entonces tú podías dejarlo pillar sí, por detrás pelo, ver, que tu colega viniera y a pegarle. Y tú, oh, cómo mola. Le estaba pegando la del pulpo al pobre pavo. Y molaba mucho, porque yo qué sé, si estabas por detrás le podías hacer un suplex, si estabas por delante lo podías proyectar o seguir pegándole. Era, era muy variado, estaba muy guay. Eh... También lo que estaba guapo es que a ti te podían pillar por detrás, ¿vale? O te podían pillar por delante y lanzarte. Entonces, ¿qué ha Porque si te pillaban por detrás, tú podías estar agarrado y entonces pegarle al de delante, ¿no? De no me toques. Y luego si lo hacías varias veces y dabas a salto, lanzabas al tío, ¿sabes? De que no me cojas. O incluso si el tío te cogía, ¿vale? Por delante y te lanzaba y tú sabes, Podías llegar a caer de pie. Si dabas arriba y a salto, ¡pum! caías de pie. Tenías que hacerlo bien, pero era, era guapo porque te daba una versatilidad y te daba un juego que decías, ostras, es que si me han pillado no voy a pillar, puedes no pillar, sí. estaba muy guapo. Los Final Fight y todo esto no lo tenían. Claro, eh. No lo tenían. Y también lo que molaba es que esto solo fue en el 1 y en el 3, que si tú cogías a tu colega, ¿vale? De cara, y lo lanzabas, lo lanzabas haciendo un ataque especial. El tío salía haciendo una voltereta especial y boom y le pegabas al, al contrario, o sea que encima <risa> tenías ataques especiales combinados. Era la leche. Eh... Y bueno, aunque todos los, los tres personajes que te podías escoger tenían todos el, los mismos ataques, o sea, el combo cuando pegas, salto con patada, tal y igual, se diferenciaban uno del otro con, en el rango, ¿no? En el rango, la velocidad y el daño. Entonces, claro, pues Adam, que era el negro fortachón, pues era el que quitaba más, pero era más lento, Axel el punto intermedio y Blaze era la que era más rápida. Y bueno, que... Había fuego amigos <risa> o sea que mmm, si ibas ahí repartiendo, es que a todo el mundo tenías que ir con cuidado con tu colega porque cada si le pegabas, pues le hacías pupa. O si tú ibas ahí lanzando la peña a todos lados, pues si le caía a alguien encima también le hacía daño. Que eso había veces que te tenías que coordinar, no, tú por arriba y yo por abajo, si no nos vamos a desgraciar. Y nada, pues eso, el juego pues era a base de vidas, tenías vidas y tenías energía, perdías toda la energía, te perdías una vida, perdías todas las vidas, continuo Lo bueno es que cuando continúas, continúas exactamente donde lo dejaste. Eh, hay ocho fases, se dividen en, algunas en varias pantallas, otras son del tirón y siempre al final de cada fase tienes un enemigo. ¿vale? Y los enemigos pues son grandecicos, tienen mola porque tienen varios tipos de forma de atacar, eh, tienen invulnerabilidades tienes que encontrar su punto débil. Está chulo porque no es simplemente es más grande me pega más. No, no. O sea, había algunos que yo que sé iban a pillarte solamente, otros que tenían a lo mejor un ataque que paraba, te impedían saltar y pegarle. Entonces te tenías que hacer tus estrategias. O sea. Estaba, estaba chulo porque te pedía reflejos. Además, cuando los enemigos del montón siempre buscaban en, o sea, acorralarte, pirarte por la espalda, entonces te, te, pedía reflejos, te pedía reflejos. Y bueno, una anécdota que me ocurrió jugando dobles es que cuando tú llegas al final del juego, ¿vale? el jefe te hace una pregunta, ¿no? De si quieres formar parte de su. de su, de su banda criminal. Entonces si tú si juegas a dobles y uno dice que sí y el otro dice que no vale, el colega te dice, vale, mataros entre vosotros y el que quede, entonces le vuelvo a hacer la pregunta entonces te tienes que matar con tu colega pero matarlo, o sea matarle todas las puñeteras vidas y se daba la, la anécdota doble que era que si el que se había cargado al, al colega era el que había dicho que sí entonces el otro le volvía a preguntar y entonces decías, no, me lo he pensado entonces el otro, el jefe te atacaba y cuando vencías tenías el final malo, porque se consideraba que tú lo que habías hecho es de eh, si quiero pertenecer a tu banda me tengo que cargar a mi colega para poder pertenecer a ella, y luego pero ¿sabes te... qué? <ríe> me voy a quedar con tu puta banda, y entonces tú te cargabas al jefe y el juego acababa que tú pasabas a ser el nuevo capo, ¿sabes? y era hostia, qué grande, que grande, o sea, era como un final secreto pero que hostia, me, me, me moró muchísimo, y decía hola, pero qué crash, que crash, mola mucho, mola mucho y bueno, pues eso, el nivel de dificultad es asequible, pero exigente, ¿no? O sea, no, no puedes ir, incluso en fácil, no puedes ir con mucho pardaleando porque las hostias te buenan, pero por un tubo. Y bueno, la interfaz está guay porque, o sea, es una barra arriba, tienes, lo tienes toda la vista, ves el tiempo, porque tienes un tiempo limitado, o sea, no puedes estar de ahí y tal, no tienes un tiempo, si no te lo pasas, te quitan una vida. Y bueno, eso, los gráficos están muy bien, tiene detalles muy chulos, porque hay fondos que tienen... un. Hay algunos que tienen varios planos, hay otros que tienen detalles móviles, ¿no? A lo mejor ves, pues yo qué sé, un fondo que en el que hay un edificio que está iluminado y ves que, que vibra o que tiene un mar que se mueve o que tiene un, O ves cárteles en la pared y a lo mejor hace viento y ves que se mueven también. El papel, el papel, el que pasa, basura. Exacto, o sea, está muy chulo. No hay muchos enemigos, pero bueno, todos están muy bastante... Son bastante diferentes y, bueno, son bastante grandes todos. Eh, y nada, pues el sonido de eso que va a cargo de Yuzo Koshiro es un puñetero genio de hecho es considerado el mejor compositor de 16 bits de todos los tiempos o sea eh, que le llaman uno de los apodos que tiene es el rey del sintetizador FM eh, y bueno a ver el tío empezó a tocar a los años eh, empezó a tocar el piano a los tres años y a, y a los cinco ya dominaba el piano sabes que es de bueno y y bueno, el, también la, el diseño de las fases son bastante diferentes entre ellas, o sea, aun, y cuando, aun y cuando la temática es similar, yo que sé, calle, eh, pues entre la primera pantalla y creo que es la segunda y tal, eh, la, las, las, las fases muy diferentes, o sea, la primera es mucho más colorida y es como más viva, eh, la segunda es como más, más oscura, más eh, barrios bajos medio abandonados, está muy bien. Y bueno... Eh, la, va, alguna gente del equipo había participado en el Castle of Illusion. Y me hizo gracia. Y para acabar, rapidito, eh, para no fallar a mi tradición de me tengo que quejar de algo, eh, tengo, quiero acabar con un toque de mal rollo. Eh. Un fan, hace bastante tiempo, llamado Bomberlink, creó un motor de juego llamado Shore Maker, Street of Rage Maker, y varias herramientas. Empezó en el 2003, ¿vale? y como un proyecto privado, sin ánimo de lucro. Y desde un principio, avisó a SEGA de su intención de crear el título y tal, y que era un homenaje a la saga. No, no quería hacer. Sí, sí, no, no. Y, y quería y... hacer un remake de Street Sí, sí. <risa> quería hacer primero un homenaje a la saga. No lo tenía claro y que, bueno, que iba a desarrollar un, un juego o lo que fuera. Se lo comentó a SEGA, SEGA dijo, no pasa no, ningún problema, tira, tira. Y cada vez que creaba una nueva versión, la subía a su web, y se lo, comunaba, se lo comunicaba a SEGA y la enviaba una. Si no recuerdo mal, le enviaba una copia o algo así. Pero bueno, SEGA estaba enterada en todo momento cada vez que sacaba él una versión. Eh, y SEGA, pues nada, cada vez que él iba sacando algo, o sea, SEGA decía, sí, sí, no pasa nada. Eh, todo esto es la información que llegué a, a, a, a recabar. Eh, o sea, no, no la tengo como 100% fiable, pero viví más o menos el proceso y, y, me, y supe de, más o menos de las prácticas de este hombre. Que es sí, que en todo momento, en todo momento él informaba a Sega. Sega siempre no, no le decía, sí, sí, tira a mí. Perfecto, sí, sí, me da igual. El proyecto fue creciendo hasta ocupar el, lo que es el programa, ¿vale? el, el Street of Rage Remake, que se hizo que fue el título. 80.000 líneas de código. 8 años de desarrollo y más de 20 personas metidas en el ajo, ¿vale? Spriters, animadores, compositores, programadores, o sea, un estudio en toda la regla. En abril de 2011, cuando lanzó la beta número 5, porque había ido sacando prototipos, luego betas, cuando sacó la beta número 5, el juego había llegado a un nivel de, re, de refinamiento y contenido que. Bueno, ya he dicho muchos tacos, o sea, se follaba por delante y por detrás a toda la saga entera, ¿vale? O sea, era una puñetera pasada. Si juntabas, sí, brigería, los, tres, si juntabas los tres juegos de, de Mega, no llegaban al nivel de lo que él hizo. Datos de lo que tenía el juego. 40 intros intermedias entre fases, 8 finales, 19 personajes jugables, los cuales incluían eh, todos los personajes del of o sea, todos los personajes jugables del Street of Rage 1 remasterizados, con movimientos extendidos, todos los personajes del Street of Rage 2 con movimientos extendidos, todos los personajes del Street of Rage 3 con movimientos nuevos, y personajes extra que podían ser pues, algún enemigo o algún personaje que no hago spoiler, ¿vale? 64 enemigos diferentes vale, o sea, todos los enemigos del Street of Rage 1 remasterizados los de los del Street of Rage 2 y 3 más nuevos basados en Game Gear o sea, tenías personajes de Game Gear remasterizados en, en, en este juego incluso este al que le están pegando una patada en toda la cara, la cara que era un personaje que nunca llegó a salir no existía, ellos lo crean desde cero y lo pusieron como enemigo ¿Vale? Eh, tenía eh, 83 remixes de las canciones originales. ¿De acuerdo? Habían un montón de compositores trabajando en el tema. A mí no me gustan los, los, los remixes y me encantaron todos. De, pero si capturas en la esencia y la mejoras, o sea, algo increíble. Tenía una galería de imágenes, tienda de extras, porque tenía para. Te fomentaba la rejugabilidad muchísimo. Porque además tenías como varios. Te lo habían desarrollado, te lo habían dividido en cuatro, en cuatro títulos, subtítulos dentro de, dentro de lo que era el juego, y, y tenías cuatro tipos de historias diferentes, ¿de acuerdo? Que además se bifurcaban, o sea, tú podías ir yendo por una fase por otra y según lo que hacías o dejabas de hacer, acababas en un sitio o en otro. Había eh, eh, modos, de, modos de juego extra como el modo batalla, el survival, el modo asalto, el modo eventos que era, eran 16 eventos cerrados, el voleibol, modo CPU aliada, o sea, tú podías, era el, el, el doble para forever alone, ¿no? o sea, no tenías nadie con que jugar, podías, podías usar el modo CPU aliada y tenías a alguien que te acompañaba que era, era, la, era la máquina. Y hasta 30 opciones que no voy a entrar en ellas, o sea, habían creado... También, internamente, un sistema de, de módulos de IA porque la, las IAs eran la caña. O sea, lo que no hacían en la máquina te lo hacían en este juego. O sea, la, la, la, la máquina, por ejemplo, si veía un ítem de vida y estaba por ahí que tú lo dejabas de bueno para cuando me quede poca vida, llegaba pillado y se lo pillaba ella y se lo metía a ella. Y le subía la vida a ella y te lo jodía a ti. Y decía, <risa> ¿pero qué haces? <risa> Yo aún me acuerdo, estaba con una mierda de vida y la, y la máquina se me pilla el pollo. ¡No! ¿Qué haces? O sea, fue brutal. Te pillan el arma. O sea, te pueden robar el arma o si tú la pierdes en el suelo van corriendo a por ella y te la quitan. ¿De acuerdo? Una cantidad de cosas que veías que hacían que decías. Pero incluso enemigos del montón pasaban a tener ataques especiales. Que decías, pero si me ha hecho esto. esto. Este enemigo no tenía nada de esto. Saltos con patadas, saltos con no sé qué. Que decías, pero si esto no lo hacían. Una auténtica pasada. Pues nada, cuando subieron la beta, creo que pasaron un par de días, no creo que pasaron más. Sega directamente les envió una carta de CC y Desista, ¿de acuerdo? Season Desist, para que lo retirara, ¿sabes? O sea, habiendo seguido más o menos el desarrollo de este chaval, o sea, ocho años, ocho puñeteros años, o sea, ni, ni negociación ni hostias, o sea, saca ese juego, te va a caer la del pulpo y fuera, o sea, ni, ni un respeto para el fan, o sea, ocho años, tío, o sea, y. y, y en esa época, hacía 17 años, 17 años, que Sega no tocaba el juego. O sea, hace 17 años que no tocas la, la saga, y, y es más, o sea, 23 a día de hoy. O sea, No le dijo eso porque oh, voy a sacar el Steam Race 4, no. O sea, le dijo para no hacer nada. Han pasado 23 años y sigue sin tocarla, ¿sabes? O sea... Sí, sí. O pudiendo decir, oye, te lo compro, ¿sabes? Te lo compro pues y. Lo saco". hecho como Sonic ahora. Sí, sí, lo mismo, hecho. Eso. Yo supongo que ahora ya son un poco mentalidad un poco más abierta que antes. Sí. Y... y. Espero que no vuelva a ocurrir. ¿Qué pasó al final con este proyecto? No, no, no? o sea, lo que, lo que ocurrió es que, claro, o sea, corrieron dos cosas, y, y yo lo entiendo. Bomberlink desapareció. O sea, el pavo cogió, retiró el juego, lo, lo dijo a la gente, eh, no lo colguéis en ningún sitio, no lo subáis porque ver, tengo esta orden de cease and desist. Y pues el juego. O sea, se jugó. Tú dices, es que es mejor que, que, que todos los Street of Rage. Y los Street of Rage eran la hostia, ¿vale? Es mejor que el que el 3. Que el Barnacle el 3 es el Street of Rage 3, pero bien, ¿vale? Es mejor que todos ellos. Es mejor que toda la saga. Y cogen y a ah, tomar por saco. No, tío. O sea, Sega ha cierrado una puta vez porque eres escoria. Que te lo dice un serio Sí, sí, sinceramente. En serio, no. No. Ya está. Ya bueno, me perdón, lo odio eh, Pero espero sí, sí, sí. que eso, eh, las cosas están cambiando, parece ser. Sí. A la raíz de lo de Sonic y sí, Sega, pues sí, las sí, demás sí. compañías cogen ejemplo y empiezan a sí, bueno, aceptar sí. todos estos tipos de... Sega cosas. no está cambiando, más que nada porque el de nuevo, ¿sabes? Del Sonic Manía. Es la única plataforma que tiene DRM Y la retrasaron dos semanas. O sea, no. Yo... Bueno. <risa> espero que vaya mejor. Sí, que se den cuenta sí, realmente. Sí. Anda que no hubiera ver lío. Ya es. Pero bueno. Eh, sonucaes, un saludo por seguirnos. Eh, también a Nocturne School y, y a más gente que no logro ver porque no han comentado. Eh, el chiquitín, lanzaré tu pregunta al final. Nos han, nos han hecho unas preguntas por aquí por, vale. por Twitch en este caso. Y le damos, por ejemplo, la voz a Jaime, que empiece. Sí, sí, por favor. Nuestro el retrotema de hoy. ¿Cómo nos. Vale? Vamos sí, a hablar de los chips de sonido, para mm. los que nos estáis viendo o escuchando. Exactamente. Los chip, y claro, yo creo que... Bueno, yo hablé de este tema porque, vaya, bueno, habíamos hablado antes sobre mm. esta historia. Porque yo creo que las máquinas que tenían un chip dedicado para producir el sonido, pues yo creo que tenía un poco más de valor que las máquinas que aparecieron luego con CD